Muy buenos días a todos eh, y agradeceros eh, vuestra asistencia en nombre del Ministerio de Administraciones Públicas eh, al que pertenezco. Agradecer a, a, la, a la organización del evento, a la Secretaría de Estado con, de Telecomunicaciones, con quien colaboramos eh, muy cercanamente en este tema. Su invitación. Eh, vamos a iniciar la primera mesa a primera hora, es la más difícil, así que espero que vamos a hacer un esfuerzo todos en hacerlo ...muy ameno, el, cuyo nombre es la coordinación y armonización como clave del éxito para la publicación de datos. A mí me gusta mucho la palabra armonización, eh, es también un término musical y me vais a permitir el símil. Eh, en música, los músicos decimos que la armonización es colocar los sonidos para que estén ordenados... Eh, ...muchas veces hablamos de colocar las diferentes voces para que suenen como una sola... En la música popular también la armonización tiene mucho que ver con la consonancia. La consonancia es no solo que las cosas suenen bien, sino que suenen de alguna manera como el, el oyente espera escuchar. ¿Me vais a permitir el símil? Porque yo creo que esto de los datos abiertos es algo muy parecido. Eh, los datos abiertos son la, la voz que debe tener la Administración hacia la ciudadanía en, en estos tiempos y sobre todo en la, en la sociedad que viene. Y también debe estar en consonancia con la que la sociedad espera. Eh, esta consonancia... Eh, va a ser muy importante en los próximos años, como sabéis, con la llegada de la, de la Cuarta Revolución Industrial, de la Internet de las Cosas y todos estos temas que se comentan a muy alto nivel, donde realmente, si queremos hacer que, que, el, que la sociedad avance, eh, necesitamos poner a disposición todo este tipo de datos de una manera estructurada y, sobre todo, en tiempo real, como iremos avanzando en, en esta conferencia. Armonizar supone, en primer lugar, legislar... Como bien sabéis, tenemos una ley eh, muy favorecedora de la reutilización, la Ley 18-2015, en la que, además, estamos trabajando firmemente en desarrollar y en armonizar algunos temas eh, de un nivel muy importante, eh, como me aventuraría a decir, eh, armonizar los esfuerzos que se están haciendo tanto en transparencia como en reutilización y buscar un camino consolidado para ambos temas. Eh, armonizar supone también eh, coordinarnos, gobernarnos mejor… El Real Decreto aspira a tener un modelo de gobernanza sólido que ponga todas las administraciones públicas de la mano eh, y, además, eh, prever políticas de difusión sólidas y estables. Como comentaba el secretario de Estado, esta, este evento aporta, junto con la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, pues son eventos fundamentales para tender puentes y, y establecer puntos comunes entre el sector público y privado. Armonizar es también liderar eh, tecnológicamente los datos abiertos. Sabéis que tenemos el portal líder en Europa y con un conjunto de datos ya de más de 11.000. Pero no quiero terminar sin hablar de lo que nos viene de más allá y es que eh, no es solo poner los datos a disposición, sino, sino prever todo lo que nos va a llegar de la nueva industria. Ya sabéis que en pocos años… Eh, gran parte de las decisiones comerciales van a ser tomadas por inteligencia predictiva, cruzando todos los datos históricos que hay en las organizaciones, junto con los datos públicos. La cuarta parte del volumen de trabajo, según los analistas de las empresas, va a ser automatizada, va a ser tomada por máquinas y casi el 30% de los puestos de trabajo que vamos a tener en 10 años y en los que van a participar pues los chavales que hoy se están eh, formando en las escuelas y universidades pues son puestos de trabajo que todavía no están definidos, que no existen y que van a estar sujetos a toda esta nueva ciencia de datos que de aquí, como os digo, a 5 o diez años pues, va a ser una realidad, a la cual la Administración no puede quedarse atrás. Por eso os digo, no es el reto no está solo en poner los datos a disposición, sino estructurarlos de la mejor forma posible y, sobre todo, poder facilitarlos en tiempo real. Volviendo al símil musical, solo si orquestamos nuestras voces en ese sentido, pues podremos estar en consonancia con la que la sociedad nos demanda. Tenemos hoy cinco voces excelentes en la mesa, que seguro que se van a armonizar perfectamente. Voy a presentarles brevemente y, y ya les doy paso. Eh, Jesús Montero, jefe de servicio de gestión de datos de la Agencia de Meteorología. Ya sabéis, un organismo tremendamente importante en estas cuestiones. Carlos Romero, director de investigación de desarrollo e innovación turística en, en SEGITUR. David Bueno, gerente del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga. Podéis levantar la mano, ¿eh? según os voy comentando. José Luis Berén, director de Biblioteca Digital y Sistemas de Información en la Biblioteca Nacional. Y José Norberto Mazón, coordinador académico de Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante. Eh, cinco voces muy diferentes, de sectores muy distintos, que yo creo que nos van a complementar y nos van a dar una visión extraordinaria de este tema. Tenéis ocho minutos para vuestras canciones. Yo os voy a, os voy a cronometrar debidamente. Por tanto, os doy paso y os agradezco vuestra presencia. Jesús, eh, jefe de servicio, como digo, de gestión de datos de la Agencia de Meteorología, responsable del Archivo Meteorológico Nacional, responsable del nuevo portal de Open Data de la Agencia de Meteorología y responsable del desarrollo de la directiva INSPIRE en el organismo. Te doy paso y muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Buenos días, soy Jesús Montero, como bien ha dicho eh, Víctor. Eh, y vamos a. Lo que os quiero comentar es, durante este tiempo que me han permitido, es ver la, la reutilización, las experiencias que se han hecho en AIMED, que, no ha, que han sido varias y de muy diferente tipología, en lo que respecta a datos abiertos, ¿vale? Para culminar, finalmente, en la apertura de un portal que se va a producir en, breve, en, breve, en breves fechas, que es lo que hemos denominado. Aemet Open Data. Esa sería la culminación de, de, todo lo que, de, lo que todo, de todo lo que se ha ido trabajando respecto a la reutilización de datos abiertos. Eh, me van a pedir disculpas porque yo pretendía hacer una demostración de ese portal como una especie de de, bueno, de novedad, de mostrarla aquí. Me han dicho que no hay conexión con el exterior, por lo tanto eh, nos tendremos que contentar bueno con lo que aquí os cuente vale en próximas fechas insisto estará disponible entonces yo quería desde el punto de vista de la reutilización de datos entendiéndola tal y como viene conceptualizada en la ley 18 2015 que modifica la 37 2007 que se entiende como utilización o puesta a disposición de los documentos en poder de la Agencia Estatal de metrología para que sean utilizados por personas físicas, jurídicas, con fines o no comerciales. La EMET cuenta, eh, pues desde mucho tiempo, eh, antes de que existieran incluso estas leyes de reutilización, hemos tenido experiencias de poner nuestros datos, porque IMED es dato, básicamente datos y personas que trabajan con esos datos, hemos puesto esos datos a disposición de, del público en general a través de diversos canales, como están allí puestos. Tenemos la web, distintas soluciones sectoriales autoservicio que ahora les iré comentando. Tenemos un primer intento muy bueno, con mucha aceptación, que luego fue cerrado, que es el FTP Datos, que luego comentaré. Otra iniciativa fue el catálogo RISP, que lo tenemos publicado en el portal del Centro Nacional de Datos Abiertos. Para culminar, finalmente, eh, hemos ido evolucionando en esto que hemos llamado el nuevo portal que vamos a abrir, que es el AEMET Open Data. ¿vale? No obstante esbozaremos aquí, si los ocho o diez minutos me lo permiten, también el futuro próximo, eh, que sería también la implantación, como, como datos eh, que tenemos, esos datos tienen una dimensión geográfica muy, muy importante, por lo tanto, estamos obligados a cumplir también la directiva INSPIRE, que ha sido traspuesta, como ustedes saben, a la legislación española a través de la LISIGE. ¿vale? Entonces, bueno, en el futuro, eh, Aemet. Eh, tendrá que proveer también datos, no solamente a través del Open Data, sino también a través de una infraestructura de datos espacial, porque prácticamente toda nuestra producción está referida a, al ámbito geográfico, por lo tanto, estamos obligados a ello. Bueno, entonces, comentarles eh, las distintas iniciativas. En primer lugar, tenemos la web. La web es una de las. Se abrió en el año 1996, ¿vale? Y cumplimos ahora 20 años. Precisamente estamos, estamos en esa época. Es una de las webs más visitadas de de toda la administración, entre 3,5 millones de accesos a diarios, 4 llegando a picos de 9 ¿vale?, de nueve millones. O sea, eh, allí están los datos en un formato reutilizable, se pueden descargar, formatos normalmente XML, eh, que cada infomediario o cada utilizador de, o reutilizador de esa información la tiene disponible. Toda la producción que está en la web está puesta con enlaces de descarga ...que posibilitan esa, esa reutilización. La principal desventaja que tiene este enfoque... ...pues podría ser que uno debería conocer dónde está ese dato. ¿vale? Los formatos son efectivamente reutilizables... ...pero uno tendría que conocer dónde se encuentran ubicados. Tenemos también soluciones en nuestra experiencia... ...de disposición de datos al público. Tenemos también soluciones sectoriales... ...como es el Autoservicio Meteorológico Aeronáutico... ...que es una, el AMA, que es como nosotros lo conocemos que es una solución que está orientada a las compañías aéreas y a las tripulaciones de los vuelos. Ellos acceden allí y pueden bajarse una serie de datos para bueno, pues saber cuál es el estado de, de, de la ruta que pretenden llevar a cabo. Otras soluciones sectoriales que ponen también datos en formato reutilizable, eh, en formatos reutilizables abiertos pues suelen ser Meteorruta, con información de predicción meteorológica para todas las carreteras, y MeteoNav, que es muy similar a un símil, lo que... El autoservicio meteorológico es para la aeronáutica, el, el MeteoNAF es para la navegación náutica, ¿vale?, para todo lo que es el este tipo de barcos. Pero no se puede decir que hay una política realmente de datos abiertos hasta el siguiente hito que ahí está marcado, ¿vale?, que es el FTP Datos. El FTP Datos fue un servidor FTP que se abrió en, el año, en noviembre de 2010 y se cerró, bueno, pues distintas interpretaciones que, que se dan de la orden ministerial, entonces en vigor, se cerró en el año 2012. Eh, esto surgió una primera implantación de las, de las obligaciones que teníamos con la ley 37-2007, así como la declaración de Oslo del año 2009, en la cual 25 servicios meteorológicos pues se obligaban de alguna manera a que los datos que producían estuviesen disponibles para que la sociedad pudiera utilizarlos como en, en la creación de sus, de sus propios sistemas. Este sistema, que tuvo una gran aceptación, eh, tenía, unas tenía unas descargas diarias de entre 300.000, 400.000, llegando incluso a 500.000 ficheros al día. Y había un una, un contenido, una tipología de contenidos muy, muy variada, ¿vale? desde salidas de modelos numéricos, radares, rayos, etc. ¿De acuerdo? Principal desventaja si es que podemos decirlo así en cuanto a la reutilización de datos que tenía este sistema, era, eh, estaban precargados esos datos, solamente teníamos acceso a lo que eran los datos del de, de último dato o datos de una horquilla de tiempo muy cercana al presente. No podíamos acceder a datos del pasado y eh, otra desventaja, otro... Bueno, yo no lo llamaría tampoco desventaja vale es que bueno no se podrían lanzar consultas específicas o con una granularidad que a lo mejor los usuarios hoy las necesitan y, y sobre todo posibilidades de autodescubrimiento que yo creo que, que consideramos en la actualidad que cualquier portal de open data tiene que tener el usuario no tiene por qué saber qué datos hay vale la siguiente iniciativa eh, es la de que aparece ahí es la del catálogo RISP-AEMED, eh, como administración pública que es, está obligada también a, a mostrar parte de sus datos en el Catálogo Nacional de Datos. ¿vale? Entonces, se han publicado, eh, existen una serie de datos y se constituye eh, como una página central en la cual se puede acceder a distintas zonas de la página de AEMED en la cual están esos datos. ¿vale? Entonces, realmente lo que hemos ganado con este catálogo es que tenemos un centro una ubicación, una zona centralizada a la cual podemos acceder a esos datos que les indicaba en el primer punto, ¿vale? Los datos que están en web, básicamente. Y ya el último paso en la evolución de datos ha sido la construcción, que es lo que quería centrar la, la charla, de la EMET Open Data, ¿vale? La IMIT Open Data, que es lo que, lo, que os, lo que os quería comentar, permite el acceso a los datos que están referenciados, como ahí indica, en el anexo 2 de orden de precios públicos. Tenemos una orden de precios públicos en vigor actualmente y en el anexo 2 son los datos eh, de acceso gratuito. Esto no quiere decir que el sistema no se pueda utilizar en el futuro para ir ampliando continuamente más ese, ese conjunto de datos. Pero inicialmente lo que hay es son esos datos que se publicó el 5 de enero de este año. ¿vale? Como, este AEMET Open Data en realidad es un API REST y posibilita, es decir, es una infraestructura que posibilita que cualquier reutilizador de datos o cualquier infomediario pueda desde cualquier plataforma, desde cualquier lenguaje de programación, es decir, de una manera ubicua, da igual, como sea, acceder a esos datos, ¿vale? Se posibilita datos que pueden estar en tiempo real, de hecho, muchos de ellos están en tiempo real allí, se puede acceder a, tanto al último dato como a datos de archivo, datos históricos, ¿vale? Y tenemos... La tipología muy grande de datos. Una cosa que este sistema tiene frente a los anteriores es que permite opciones de autodescubrimiento. ¿Esto qué es? Esto, si me permiten el siming filosófico, es como una especie de mayéutica, socrática. ¿vale? Las aplicaciones cliente pueden hacer preguntas al API de manera automatizada, las aplicaciones de los intermediarios, de los utilizadores de datos, y el API les responde con las opciones posibles que hay. Pues usted puede bajarse radar, ¿vale? o lo que sea, tenemos también inclusión de datos. Es decir, en principio el, el, el usuario no tiene por qué saber eh, la tipología de datos que hay porque se descubre de manera automática. Y para terminar ya, eh, les quería comentar que este API tiene una parte eh, que es… Este, este IMET Open Data tiene una parte eh, de acceso general, tiene dos formas de acceso. Una, una, una forma de acceso general que son una página web, que es lo que les quería mostrar para que lo vieran que posibilitará que cualquiera, a través de una interacción hombre-máquina, un hombre con una máquina, pues pueda hacer una serie de peticiones. Y luego uno mucho más avanzado, que es el IMET API, que permitiría ese acceso que toda empresa, todo usuario, todo infomediario pueda embeber eh, los datos de IMET en sus sistemas de información directamente. Cuando llegue un nuevo dato, ese dato lo recibirán ellos. ¿vale? Por supuesto, utiliza formatos estándares, abiertos y, y reutilizables en consonancia a, a lo que estábamos diciendo. Muchísimas gracias, Jesús. Impresionante el trabajo que estáis haciendo en la Agencia de Meteorología y referencia eh, para todo el país e incluso a nivel, a nivel internacional, así que felicidades. Carlos, eh, director de investigación, desarrollo e innovación turística. Carlos Romero de Segitur, él es un analista de referencia en todos los temas de, de impacto económico del turismo. Y todo lo que es la innovación del sector, ahora están sobre todo eh, embarcados en, en novedosos sistemas de inteligencia turística que no solo apliquen a los profesionales, sino también a los destinatarios últimos de todo esto, que al final son los turistas. Va a hacer una, una presentación sobre todo esto, francamente interesante. Carlos, cuando quieras. Sí, gracias, gracias Manuel. Eh, buenos días a todos. Es un placer estar aquí, eh, aprender de todos vosotros, aprender de los compañeros de la mesa. Eh, es la primera vez que participamos también en un evento relacionado con una jornada dedicada al, al Open Data y, y nos encanta aproximarnos a, a este mundo. Y quería compartir a, a algunas de los, algunos de los proyectos en los que estamos trabajando y algunas iniciativas que hay en el ámbito del sector turístico en torno al Open Data. ¿no? Eh, sí, sí, si me sí. dices, nosotros, Segitur es una sociedad estatal que depende, somos medio propio de la Secretaría de Estado de Turismo, de este, de este ministerio, y, y desde hace aproximadamente tres años estamos impulsando un proyecto de destinos turísticos inteligentes, donde básicamente sobre el mismo concepto de las ciudades inteligentes tratamos de trabajar a nivel de destino en todos aquellos elementos que pueden ayudar al gestor del destino a gestionar mejor, no solamente los servicios que prestan a los residentes de esas ciudades o de esos destinos, o de esas localidades, sino también los, los servicios que prestan a los turistas que reciben, ¿no? Que requieren muchas veces uh, un tipo de, de servicios distintos, en momentos diferentes también, en idiomas muchas veces también distintos, y por tanto uh, exige un conocimiento eh, que, que, que no tiene el, el, el, el ámbito de la, de la Smart City cuando no está pensando en el turista, ¿no? Eh, y ahí surge el tema del, del Open Data vinculado al, al Big Data como herramienta para ayudar al gestor del destino a tomar y anticipar determinadas decisiones. ¿no? Nosotros sí somos eh, partidarios de poner el foco en, en, en la medición de las cosas, ¿no? no somos capaces de gestionar aquello que no somos capaces de medir y una vez que lo hemos medido, uh, interpretarlo y analizarlo para anticipar problemas y para hacer frente a a, a problemáticas y a congestiones que se producen en nuestros destinos todos los días. ¿no? Ahí estamos trabajando sobre un, un, un marco de referencia que era el que quería quería compartir con vosotros, que es esto del, del, del, eh, del destino turístico inteligente como una plataforma. pues se ha bajado la N del Open Data, ¿no? Bueno, tampoco se entiende, ¿no? Menos mal que estamos en Open Data y lo entendéis todos, ¿no? Si esto lo cuento en el colegio de mis hijos, tendría que inventarme otra cosa, ¿no? Eh, bueno, colocamos ahí en el centro del, del dibujo, este es un dibujo que he hecho con los reguladores de mis hijos y, y es la primera vez que me enfrentaba esto de tener que pintar uh, un, un, un esquema con, con rotus ¿no? y no ha salido tan mal del todo. ¿no? Y Lo único que no he pintado, que ha sido ese cuadradito que he puesto ahí en medio de Open Data, que lo he puesto como una imagen pegada, es lo que ha salido mal. ¿eh? Esto aprendemos todos los días. Bueno, básicamente lo, lo que hacemos es eh, situar al turista en el centro de un desplazamiento que se produce entre una ciudad de residencia, entre tu lugar de residencia habitual y tu destino, ¿no? el, el destino al que te diriges. Bueno, hay una serie de, de, de capas que aparecen ahí, que en inglés llamamos layers, eh, de interconectividad, de conocimiento, de interoperabilidad, de servicios inteligentes, que todo eso uh, se, se acumula en una serie de repositorios que queremos compartir, tanto información, que tiene que ver, por ejemplo, imaginemos información sobre uh, eh, nuestro nuestro expediente eh, que pudiera haber en un hospital en nuestro lugar de residencia que quisiéramos tener accesible en nuestro lugar de destino cuando estamos de vacaciones, ¿no? porque tenemos eh, algún tipo de patología que exige que tengamos acceso a esa información. Bueno, lo que tratamos de hacer con esa plataforma de Smart Destination que sobrevuela eso, esos, esas, dos, esas dos ciudades, el lugar de residencia y el lugar de destino, es unir esos repositorios de datos y de información que hay en esos dos mundos para generar servicios a la medida de esos turistas que se están desplazando. ¿no? Una de las características fundamentales del, del turismo es que se produce en movilidad, eh, requiere servicios contextualizados, en muchos casos en tiempo real, y para eso es crítico que haya posibilidad de, ...utilizar y reutilizar informaciones que se generan... ...tanto en nuestros lugares de origen como en nuestros lugares de destino... ¿no? ...como en el propio proceso de viaje. ¿no? Hay una serie de, de conectores que van hacia abajo, hacia esa nubecita... ...donde aparecen sensores eh, que recogen información de todo lo que sucede... ...en esas ciudades, en esos destinos, en nuestros desplazamientos... ...aparece esto de la Internet de las Cosas, eh, donde cualquier dispositivo... ...está mandando información sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y nos permite también orientar nuestra toma de decisiones contextualizada, y aparecen las redes sociales, que también generan una gran cantidad de información. ¿no? Para nosotros es crítico, desde el punto de vista del turismo, entender qué es lo que se dice, qué es lo que se opina, hacer el análisis del sentimiento de esas redes sociales. ¿no? Muchas de las cosas que suceden en el destino no nos las cuentan a los gestores de los destinos, sino que las cuentan los turistas entre ellos, ¿no? que se las cuentan cuando vuelven y las cuentan cuando... Cuando, cuando están en el propio destino. ¿no? Por lo tanto, es en, en ese marco del, del destino turístico inteligente, de las, de, las ciudades, de las ciudades inteligentes, donde sucede y donde tiene sentido hablar de, de Open Data para nosotros. ¿no? Yo, uh, nosotros hemos desarrollado una, una, una plataforma específica de inteligencia turística aplicada al destino uh, en el marco de un proyecto europeo que desarrollamos el año pasado entre España y Portugal, entre las ciudades de Badajoz y de Elbas, donde desarrollamos un sistema de inteligencia turística que permitía, o permite, sigue permitiendo tanto al Ayuntamiento de Badajoz como al Ayuntamiento de Elba acceder a una serie de información sobre los desplazamientos de los turistas que llegan a esos territorios, ¿no? qué es lo que hacen, qué es lo que consumen, cuándo lo consumen, en qué horas del día, de dónde proceden, dónde se han alojado, cuánto han pagado por ese alojamiento qué museos han visitado, cómo se concentran en el territorio, ¿no? cómo consumen ese territorio. Bueno, eh, esa, esa experiencia está, está abierta, es, es, es, un, es un portal de información, sobre todo de tipo estadística. ¿no? Nosotros hemos identificado, cuando analizamos las diferentes experiencias que hay a nivel turístico eh, en el ámbito nacional, vemos que los datos que se comparten a veces son de naturaleza eh, eh, puramente turística relacionada con número de establecimientos hoteleros, número de restaurantes, incluso recetas, monumentos, etcétera. Y traigo aquí algunos ejemplos. Y en algunos casos lo que se comparte es información de tipo, de tipo estadístico sobre gasto que realizan los turistas, eh, alojamientos en los que se quedan, eh, lugares de procedencia. Aquí traía un ejemplo de, la, de, de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León, en el que ahí, eh, en, el, en el círculo rojo, destacó alguna de las informaciones que están compartiendo en datos abiertos. ¿no? Información sobre datos naturales, sobre espacios naturales, sobre relación de monumentos de Castilla y León, catálogo de datos cartográficos. Uh, en el caso del gobierno de Navarra, en su portal de Open Data, vemos que el tipo de información turística que están volcando, que están compartiendo, tiene que ver también con museos, con, con lugares donde dormir, productos típicos y recetas, eh, fiestas, tradiciones, eventos, eh, la agenda cultural, eh, temas de turismo ritológico. Eh, por supuesto, el directorio de empresas turísticas de la propia región, senderos, rutas. Eh, en el caso del, del portal de Open Data del gobierno de Euskadi, bueno, es... es eh, también casi infinito la cantidad de información que comparten sobre tipos de alojamiento, sobre la agenda turística de Euskadi, eh, recintos feriales, queserías, eh, experiencias y planes que hacer en Euskadi. Bueno, sí, un montón de información en el portal de Aragón. Bueno, tenéis ahí, la, os dejaré la, la presentación para que veáis las diferentes experiencias que hemos encontrado. Pues de nuevo, un montón de recursos, ¿no? Eh, este, este ejemplo lo he traído aquí de la Costa Dorada, eh, impulsado desde la Universidad de Tarragona, donde básicamente lo que tratan de hacer es un repositorio de datos estadísticos. Aquí la información que se comparte es de, de tipo estadístico, es el uh, Tourism Open Knowledge de Costa Dorada. En Canarias tiene un Open Data de información turística eh, muy potente, en Asturias también, en turismo de Asturias. Y luego a nivel internacional también hay la región de Murcia. A nivel internacional he encontrado un par de experiencias en la ciudad de Toronto de Canadá, y eh, el Open Data de Turismo de Bretaña. No me quiero extender más, eh, se, me, se me acaba el, el tiempo, pero sí quería compartir con vosotros primero el ámbito de trabajo en el que estamos eh, dentro del concepto de ciudades inteligentes, de signos turísticos inteligentes y, y cómo el, el Open Data es un elemento central y esencial en ese compartir datos para generar servicios eh, que atienden las necesidades de los turistas en movilidad y la experiencia que hemos, que hemos tenido desarrollando un sistema de inteligencia turístico para un destino y luego eh, traer eh, a colación estas experiencias nacionales e internacionales de open data en turismo. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante. Y qué buenas migas vais a hacer con el nuevo portal de Jesús ¿eh? cuando el, conectéis los, los, los servicios de ambas partes. Eh, doy paso a David Bueno, gerente del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga, responsable de toda la transformación digital del ayuntamiento y, y bueno, ha liderado de principio a fin bueno, a fin, esto no termina nunca todo el proceso de apertura de datos del municipio y tiene también una amplia difusión en, en redes sociales a través de diferentes medios así que David, lo tuyo Gracias ¿Qué hay? Buenos días no. Bueno eh, ¿Qué tal? Yo vengo del, del Ayuntamiento de Málaga donde, donde hemos hecho bueno pues un esfuerzo importante en la parte de, de federación de datos y, y de desarrollos compartidos. ¿no? Eh, para nosotros era importante desde el principio el, el portal de datos abierto que utilizásemos, que fuese eh, que fuese un sistema de, de software libre y que nos permitiese eh, bueno pues relacionarnos con otros portales. no Tuvimos suerte y al final... Parece que la plataforma que elegimos, CeCAN, es la que eligió la Unión Europea, la que eligió el Gobierno, la que eligió Firework, Y entonces, eh, gracias a eso, pues eh, hemos podido conectarnos bien. Eh, como decía, era muy importante el tema de la federación de datos. Es decir, que nuestros datos aparezcan en, no solamente en nuestro portal de datos abierto, sino en otros portales. Y para ello desarrollamos eh, un módulo de, de federación en, en g que bueno, está disponible que ya están utilizando otro ayuntamiento es decir que lo que permite ese módulo pues permite que tú tengas tu portal de datos abierto y que de una forma más o menos sencilla pues pueda integrarlo con, con otros portales eh, con la integración de datos de datosgov.es pues será para que aparezca en ese portal común y con fireware pues permite que todos los desarrolladores de la plataforma europea esta de internet del futuro pues también puedan utilizarlo ¿no? También es muy importante eh, cómo publicar los datos. Es decir, si tú publicas tus datos pero no dejas que la gente eh, pueda hacer cosas con ellos, pues entonces eh, de, de poco sirve, ¿no? Entonces, la licencia que utilizamos una licencia de Creative Commons, que significa que quiere decir que eh, utiliza lo que tú quieras, gana todo el dinero que quieras, mientras más ganes mejor, no tienes que darnos nada y lo único es que nos digas dónde digas donde lo utilices, que la fuente de datos viene de, del Ayuntamiento de Málaga, ¿vale? Eso sería básicamente... ...la única petición que, que le haríamos, ¿no? es decir, que se referenciaran. Lo que pasa aquí se me han fastidiado las animaciones, pero bueno. <risa> eh, bueno, eh, como un poco como... ¿Qué es importante? Es decir, para que los datos se reutilicen es muy importante eh, la calidad de los datos y la, y la actualización. ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo tenemos unos 652 conjuntos de datos, todos ellos federados en, la, en las dos plataformas que comentaba antes... Y eh, si queremos tener un ecosistema de, de desarrollo de emprendedores o de empresas o de la universidad que esté detrás desarrollando, hay que intentar que esos datos estén eh, siempre, siempre actualizados. ¿no? Si no, como le falla a un desarrollador que haya dedicado un montón de tiempo a, a hacer su aplicación y ahora de repente de un día para otro dejes de darle datos, ese ya te pone la cruz y, y no hace nada más con, con tu administración. ¿no? Eh, respecto a los tipos de datos, pues se descargan muchos datos de medio ambiente, de energía, de la información de, de la Agenda 21, la información cartográfica también tiene mucha mucho mucho uso y, y información de, de movilidad, ¿no? Lo que, lo que sí que nos encontramos es que, eh, como decía, es fundamental intentar que la mayoría de los y de eso a lo mejor comentamos ahora después algo que la mayoría de los datos se actualicen de forma automática, ¿vale? y, que lo, y que esa actualización automática, si es en tiempo real, pues será todavía mucho, mucho más beneficioso, ¿no? De hecho, la mayoría de las aplicaciones que han hecho los usuarios con nuestros datos están basadas en esos datos en tiempo real, como por ejemplo la ocupación de las estaciones de, de las estaciones de bicicleta o, o, o la ubicación de, de las paradas de autobús. Otro punto importante y muy complejo es la estandarización de la estandarización de datos. Es decir, se está trabajando, como antes se comentaba, en la norma AENOR, la, la UNE 178.301-2015, nunca sé cómo se cómo se dice la, lo, con los puntos. Eh, ha hecho un trabajo importante de intentar estandarizar lo, lo, lo que sería los datos abiertos para una para una Smart City, una ciudad inteligente, pero al final ese trabajo es tan grande. Eh, ...se ha concentrado en coger, si no me equivoco, en 10 dataset, 10 conjuntos de datos que se normalicen. Es decir, ¿cuál es, ¿qué es el, el problema de la normalización? Tienes que conseguir que Málaga, Madrid, Alicante, Barcelona, Sevilla... ...todos un conjunto de datos lo publiquen con el mismo formato. ¿Por qué? Porque yo soy un desarrollador y voy a hacer una aplicación... Si tengo que hacer para cada ciudad una, una versión distinta o tengo que adaptar los datos de forma diferente, pues me cuesta mucho más, ¿no? Pero si soy un desarrollador y todos utilizan un estándar, pues eso sería ideal. Eh, por ejemplo, el estándar que más funciona es el de Google Transit, que no un estándar, sino, como dicen, un estándar de facto, es decir, Google tiene un formato, como todo el mundo quiere eh, que, su, que sus datos de autobús aparezcan en Google, todo el mundo utiliza ese formato y eso hace que los desarrolladores utilicen el, el formato también. Pues con eso habría que hacerlo con todo. Y hay trabajo, es eh, sí, decir, hay gente trabajando en eso, como decía la norma de NOR, el, el OKFN eh, también intenta estandarizar, la W3C, el Open Data Spain también hace un trabajo importante. Pero pero aunque pensemos en la idea venga, vale, vamos todos por el estándar, tenemos un problema, tenemos un problema que es que para generar cada uno de esos conjuntos de datos, de esos 650 tantos que tenemos en Málaga, para que generar cada uno tienes que coger en la aplicación donde estén esos datos y exportarlos de alguna de, de una manera. ¿Vale? Entonces, eh, hay aplicaciones, por ejemplo, imaginemos información de contabilidad o información de contratación, que son uno de los estándares que se proponen, por ejemplo, de la W3C. Tienes que hacer que tu aplicación sea capaz de exportar en ese formato un XML con cierta complejidad eh, o, o JSON, dependiendo de, del formato. Tienes que generarlo desde tu aplicación con esa estructura. Y eso, pues, puede ser muy difícil. Y quizás para mí es la limitación más grande de, de las dificultades para adoptar los estándares, ¿no? Luego, dentro de la organización nos encontramos… Ahora es que funciona esto, pero… Dentro de la organización eh, nos encontramos eh, un problema de, de, bueno, de comunicación interna y de bueno, y comunicación con el ciudadano. ¿no? La comunicación interna, como vemos ahí en el dibujito, eh, tradicionalmente, antes de que existiera todo este movimiento de apertura de datos, tenemos los que llama, yo llamo los data keepers, keeper, ¿no? los guardianes de los datos. Estos es datos míos y no se los doy a nadie, ¿vale? porque me ha costado mucho datos, eh, mucho trabajo eh, conseguirlo y generarlo para que ahora la gente se enriquezca con ello. Es decir, esa filosofía que puede ser racional, ¿no? Es decir, tú dices, jolín, con el trabajo y la de años que llevo yo para generar, por ejemplo, pues no sé, cualquier información dentro del ayuntamiento y ahora se la doy, y ahora encima a la empresa a la que se la doy eh, hace dinero. Dice, bueno, pero es que tú estás en una administración, tú, no, tu objetivo no es hacer dinero, sino dar servicio, servicio público, ¿no? Entonces, para eso tenemos un ejército imaginado, eh, el data seeker se puede imaginar un montón, que son los… Eh, los aliados que tenemos desde, desde el Centro Municipal de Informática que vamos intentando evangelizar a todo el mundo, ¿vale? Y vamos a cada a cada área, bueno, luego reducir ese conjunto a, a tres o cuatro de los cuales tenemos aquí en la sala un par de hechos. <ríe> y van buscando a cada área y convenciendo y dicen, vamos a ver, si tú coges y tus datos, tú lo publicas y si tú informas de, que, de todo lo que haces, por ejemplo, de todas las actuaciones que hace tu área, pues eso a ti no te cuesta mucho, sirve para, para que se conozca cuál es tu trabajo y a lo mejor de ahí se pueden sacar resultados muy interesantes, ¿no? Y con, con cosas como esas, pues han conseguido, por ejemplo, que datos que se publicaban, como por ejemplo los datos de, de control de plagas que se hacen en, la, en, en el área de medio ambiente. Pues que haya habido gente que haya hecho un sistema de previsión, mezclándolo con los datos de AEMET, de previsión de, de, de plaga en la ciudad. Y, por ejemplo, pues eh, para tal fecha sería bueno que hiciese una actuación en el centro de la ciudad contra las palomas, porque según el histórico que hay podría haber problemas de ese tipo. ¿no? Eh, como decía antes, muy importante la automatización y luego tenemos que conseguir que el ciudadano conozca... ...el trabajo que tenemos hecho, es decir, eh, si tú tienes el mejor portal de datos... ...con la mejor información, que no es el caso, pero bueno, lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no?... ...pero, pero es importante que, que los usuarios lo conozcan, entonces para eso... ...colaboramos en distintas en distintas actividades con, con el ciudadano, como sería, por ejemplo... ...el Big Data Week, donde dentro de esa semana nosotros hacemos una presentación... ...de toda la parte de Open Data para que, para que que y además la organizamos para que se, se utilizan los datos en, la, en la, de la ciudad... También hay otro evento muy interesante que es el Data Beers, que no lo organizamos nosotros, pero que está en distintas ciudades de España, pero donde nosotros colaboramos. Y en la última sesión pues estuve muy contento porque en casi todos los casos que mostraban utilizaban datos de datos del ayuntamiento. Y luego pues también organizamos talleres, como por ejemplo un taller que, que doy este miércoles de, de un par de horas, donde explicamos los conjuntos de datos que hay, e explicamos cómo cómo explotarlos con ...con distintas herramientas, pues ya sean por los datos de, de tipo hoja de cálculo... con una hoja de cálculo y los datos cartográficos pues con, con distintas herramientas de, de gráfica... ¿no? De, ...de... perdón, es que como estaba mirando con el tiempo me he descolocado... ...con distintas herramientas eh, geográficas, ¿no? Eh, y luego, muy importante, como decía, los datos están para que se utilicen... ...y tenemos un conjunto importante de aplicaciones que han desarrollado... Eh, tercero, gracias a esa API que, como, como se comentaba antes, es muy importante que el, el sistema de Open Data permita que desde aplicaciones se puedan conectar. Y ya tenemos un número importante de aplicaciones hechas y además de, de webs que, que, utilizando nuestros datos, generan, generan información. ¿Vale? Intentando no pasarme del de tiempo, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, David. Luego en el turno de preguntas. Profundizaremos en algunas cosas. A mí me ha encantado eso del Data Keeper. Yo creo que iremos superando poco a poco esas cuestiones. José Luis Buerén, director de Biblioteca Digital y Sistemas de Información en la Biblioteca Nacional. Proyecto interesantísimo de, de digitalización de, de colecciones. Son referencia cultural, como bien sabéis. Tienen un proyecto de apertura de datos en datos.bne.es también de referencia y poco más. Eh, cuenta todo lo interesante que hacéis. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días a todos y, y muchas gracias por la invitación a participar. La verdad es que eh, a la biblioteca nos encanta venir a cualquier evento que tenga que ver con, con datos abiertos y con dar a conocer lo que hacemos en este terreno, porque eh, la razón de ser nuestra es conservar y difundir el patrimonio. ¿no? Eh, y hablando de esto de los data keepers, os reto a tratar con algunos del sector cultural y su celo a la hora de guardar los contenidos, los datos, etcétera, ¿no? Pero bueno, supongo que en todas partes, en todas partes pasa. Eh, bueno, no se está cargando la presentación, pero bueno, no, tampoco hay problema. Eh, ahora, perfecto. Pues, como tenemos muy poquito tiempo, eh, al final uno quiere hacer un esfuerzo de concisión, porque si cuentas todos los proyectos, todos los portales, todo lo que se hace, se te va, ¿no? Y... Y yo recordaba que en 2012 había estado aquí hablando también pues, de algo muy similar, ¿no? Y veía, pues, algunas grandes líneas de las que hablaba en ese momento, digitalización, ya existía algo parecido a datos BNE, eh, teníamos los metadatos con licencia CC0, habíamos por tomar marcha web y redes sociales, habíamos hecho algunos ejemplos de reutilización, etcétera, ¿no? Y entonces digo, ¿y qué pasa en 2016? ¿Cómo, ¿Cuál es el balance más allá del día a día de proyectos concretos? Y digo, pues la foto es realmente muy parecida en principio, ¿no? Como digo, en realidad, en, torno, en estos cuatro años se han hecho muchos, muchos proyectos, pero, pero más allá de los proyectos concretos, lo cierto es que mantenemos unas líneas constantes desde hace unos años y, y lo interesante, digamos, es que esto lo que nos ha demostrado es, primero, que se han consolidado internamente lo que al principio, lo que hace unos años eran unas iniciativas en marcha, por así decir, pero, pero digamos, in, incipientes, y, por otra parte, y aquí eh, solo pongo unos poquitos datos, eh, nos, nos ha demostrado el interés de lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, pues En cuatro años, como ven, eh, seguidores que teníamos en redes sociales pasan de 140.000 a 384.000, tenemos más títulos digitales disponibles, y, por ejemplo, a Biblioteca Digital Hispánica vinieron en 2016 prácticamente un millón de usuarios, que comparados con los que pueden venir a la sede de recoletos de la biblioteca, la cantidad es, es, es incontestable. ¿no? Eh, eh, perdón. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué significa para nosotros todo, todo esto? Pues en realidad es confirmar que hay demanda social por el trabajo que hace la biblioteca y también ver la reutilización no solo como una obligación legal de cosas que hay que hacer, datos que tenemos que poner en abierto, eh, documentos profesionales, etcétera, ¿no? sino sino también como una verdadera oportunidad para nosotros para dar a conocer mucho más lo que hace la biblioteca eh, y las colecciones de la biblioteca. Las nuevas tecnologías en general, pero en general la reutilización lo vivimos como, como la aparición de una nueva biblioteca nacional, nueva eh, manteniendo todo lo que la biblioteca ha sido y ha hecho siempre, pero eh, añadiendo una nueva, unos nuevos usuarios, unos nuevos servicios, etcétera Entonces, digamos que para nosotros la reutilización, la apertura de datos eh, a la que nos dedicamos, pues, pues como decía, pues poniendo todo nuestro catálogo en abierto, eh, todos nuestros contenidos digitales reutilizables, etcétera es eh, es una oportunidad. Y en ese sentido, este mismo año hemos firmado un convenio de reutilización con Red.es. Este convenio se va a centrar, pues más o menos como es de esperar, en enriquecer datos, en ofrecer nuevos conjuntos de datos para que se puedan reutilizar, pero eh, también en generar nuevos productos, porque eh, de estos proyectos que no he contado en estos cuatro años, mucho de lo que hemos hecho han sido productos generados por la propia biblioteca. ¿no? Sin embargo, eh, también lo que nuestro objetivo es dejar de ser nosotros quienes generemos productos para que sean terceras partes, los especialistas, los ciudadanos, los que creen estos productos a partir de nuestros contenidos. Y en este sentido vemos interesante también crear herramientas y dar eh, junto a los datos herramientas de reutilización. Porque eh, si pensamos en desarrolladores con conocimientos, claro que existen y claro que utilizan los datos, pero hay una gran cantidad de usuarios que, les que pueden tener interés en nuestro contenido, a los que si les facilitamos herramientas, pienso ciudadanos normales que quieran hacer cosas de georeferenciación, profesores, grupos de investigación en humanidades, etcétera. ¿no? Eh, e incluso en el sector profesional. También nos parece interesante eh, tratar de que aquellas herramientas que desarrollemos nosotros las puedan reutilizar el resto de instituciones culturales o bibliotecas que puedan tener interés, porque también eso le ahorra luego a la administración o incluso hay muchas que por recursos no van a poder, les permitirá desarrollar proyectos, proyectos similares. Y un último punto que viene aquí, eh, capacitación e innovación, y yo añadiría la creación de comunidad. También en, esta, en este camino que hemos recorrido en estos años nos hemos dado cuenta que ponemos nuestros datos a disposición, son datos interesantes, quien los conoce dice, ah, qué bien que estáis haciendo esto, pero nos falta… Eh, Todavía llegar a muchísima más gente. La sensación que tenemos es que hay que crear cultura de que las instituciones estamos abiertas, de que los datos se pueden reutilizar, de que se pueden acercar a nosotros a pedirnos lo que necesitan, de que tenemos que escuchar qué necesitan, porque también es difícil. Yo muchas veces en las reuniones digo, me cuesta mucho no pensar como pienso, ¿no? entonces muchas veces uno no, no sabe qué es lo que necesita el que está enfrente. Entonces, eh, quizá lo, lo, lo más difícil que tenemos por delante es realmente salir a, a conocer a todos esos nuevos públicos que pueden tener interés desde distintas perspectivas, cultural, educativa, turística, eh, la que sea, y decirle qué necesitas, cómo necesitas tener nuestros datos. ¿no? Más allá de la mera publicación, que es una cosa en la que yo creo que eh, afortunadamente hay muchas instituciones que ya hemos recorrido un camino y, y, con, y con éxito, ¿no? y que nos hace desde luego pues, seguir, seguir con intención de, de avanzar en este camino. Muchas gracias, José Luis. Y además que te hayas adelantado de tiempo, ganamos. Muy interesante el planteamiento de, de, de reutilización y cooperación, Open Data colaborativo, por así decir, que, que creo que, es, que, que puede ser muy interesante profundizar luego en las preguntas si tenemos tiempo. Eh, José Norberto, eh, eres el último de la mesa, por lo que te pido que te ajustes al tiempo en la medida de lo posible. Muchas gracias. Eh, José Norberto es coordinador académico de Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante. Eh, miembro de importantes grupos de trabajo de investigación de datos abiertos, tanto nacionales como internacionales. Lo interesante de su trabajo no es que solo armonizan eh, la, la, la obtención de datos abiertos en su entorno, sino que tienen eh, importantes eh, actuaciones para poner en valor ese trabajo hacia la comunidad universitaria y, sobre todo, hacia los jóvenes emprendedores, que, como os decía al principio, pues son los destinatarios últimos, yo creo, de ese esfuerzo que estamos haciendo en, en estos tiempos. Muchas Gracias. Sí. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y muy, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Estoy encantado de, de compartir mesa con, con los ponentes de estas temáticas tan interesantes. Muchas de las cosas que, eh, que han comentado, yo creo que de la universidad eh, se, se pueden apoyar. Muchos de los problemas, muchas de, eh, de las inquietudes. Eh, y, en, y a, en fin, ahora lo que voy a comentar yo es un poco esa experiencia de apertura de datos, ya no solo de apertura, sino del proyecto institucional de, de datos abiertos, que se lleva a cabo en la Universidad de Alicante. Es un proyecto que nace eh, en, hace cuatro años eh, y nace, digamos, sobre la semilla de muchos otros proyectos cuya inspiración siempre estaba en la cultura de, eh, de la apertura. Eh, apertura acceso abierto a documentos, apertura, por ejemplo, también de datos eh, georreferenciados y nace entonces en 2013 eh, la iniciativa de, de crear una universidad abierta, el concepto de universidad abierta, con dos proyectos clave, dos proyectos que ahora veremos que están interrelacionados, que son el de datos abiertos, datos.ua.es, y el eh, portal de transparencia de la propia universidad, Transparencia.ua.es. Bien, aquí voy a contar un poco el proceso que hemos seguido, el proceso que pues tras estos eh, años de trabajo al final hemos definido que por cierto está también está publicado para que cualquier universidad, cualquier institución lo pueda aplicar si, si lo cree conveniente. Y son, eh, al final detectamos cinco actividades. Muy brevemente, una primera actividad de definición del proyecto. Voy a dar alguna pincelada eh, de alguna idea de cada una de las actividades. Por ejemplo, esta definición del proyecto es importantísimo analizar el contexto en el que se encuentra, en este caso la universidad, y la creación de un grupo de trabajo que yo considero que es un acierto en la universidad, que siempre esté integrado o, o forme parte de él, un grupo de investigación, porque el, el tema de, de datos abiertos es un tema que desde muchas aristas eh, tiene muchos problemas a resolver y muchos problemas de, que desde el, el propio I+D también se puede resolver. Esto hace que sea un proyecto diferenciador dentro de la universidad y que se puedan resolver estos problemas. Luego, otra actividad es la definición del marco regulador. Esto es muy importante, una definición de, de aterrizar digamos, la legislación eh, nacional y autonómica a la propia universidad, una serie de normativas y la creación ...de unas comisiones de trabajo muy importantes... ...que apoyen eh, tanto eh, de una perspectiva top-down... ...como también fomentar desde una perspectiva bottom-up... ...esa apertura de datos, ¿no? Por lo que comentaba antes eh, José Luis de la cultura de, de datos abiertos... ...pues se intenta de esta manera. Esa, esas comisiones son muy importantes... Eh, ...ahí es donde están la, las personas que toman las decisiones... ...en cuanto a esa apertura de datos. Luego la actividad 3, actividad 4... ...son actividades más tecnológicas... ...en cuanto a que se define un proceso de apertura y se desarrolla un ecosistema tecnológico. En ese proceso de apertura eh, tenemos una, una definición de un mapa de datos para poder eh, auditar, digamos, los datos que tiene la universidad y cómo es posible eh, llegar a abrirlos, eh, temas de licencias, etcétera. Y eh, luego el ecosistema tecnológico que ahora veremos, que está formado por dos portales, transparencia y datos abiertos. Como punto final... Eh, y es fundamental, es lo último que, que se comenta, pero yo creo que la importancia es primordial, es el tema de dinamización, eh, cualquier tipo de actividad de promoción, networking, etcétera para la gestualización de esos datos y está alineado con otras eh, con otros eh, eh, eh, proyectos nacionales e internacionales. Bien, fijaos que al final, eh, dentro de este contexto, análisis de contexto en la Universidad de Alicante, se tomó una decisión... Eh, algo muy interesante es que al final eh, aprovechar de, en, en un solo proyecto la transparencia, es decir, el impulso que tiene legislativamente, vamos a decir la transparencia, mi opinión personal es que se habla mucho más de transparencia, por ejemplo en los medios de comunicación que de datos abiertos bueno, vamos a aprovechar esto realmente la transparencia es muy importante, la rendición de cuentas además para la universidad está dentro de la propia ley de universidades, por lo tanto la universidad tiene que rendir cuentas siempre, la transparencia es fundamental eh, pero los datos abiertos son fundamentales también para la ciudadanía, para la creación de ese valor que han comentado los demás ponentes. Los datos vienen del mismo sitio. La fuente de datos es única y muchas veces los tratamos como dos proyectos totalmente diferentes. En la Universidad de Alicante lo que se intenta es que la fuente de datos sea común y que, de hecho, el portal de transparencia debería ser... Esto es algo muy complicado, es un proceso eh, continuo y es algo que hay que ir poco a poco haciéndolo, pero que la fuente de datos sea única y que el portal de transparencia pueda ser un reutilizador del propio de, de, de la propia infraestructura de datos abiertos. ¿no? ¿Qué están, estamos ganando con esto? Estamos ganando con esto que no solo tener formatos fáciles de leer en un portal de transparencia, como PDFs, etcétera, sino también que toda la, toda la, eh, todos los datos tengan un enfoque de reutilización, es decir, un enfoque GIS con sus respectivas APIs, etcétera. etcétera. No, no solo estamos dando valor a la rendición de cuentas, formato eh, formato muy fácil de leer, entre comillas, ¿no? sino también valor a ese emprendimiento. Bien, fijaos, esto es eh, un poco el, eh, el digamos el objetivo que tiene la normativa de la Universidad de Alicante. En cuanto a los datos que, que tiene la Universidad de Alicante, eh, como cualquier universidad, son datos muy heterogéneos. La universidad tiene es un escenario cuyos datos vienen pues de, de datos administrativos, ...económicos, etcétera, como cualquier otra organización... ...pero también datos docentes, datos de estudiantes... ...datos de titulaciones, etcétera, etcétera... ...y también, muy interesantes, datos de investigación... ...los datos de investigación es algo que las, que las universidades poseen... ...y que deberían abrirse y, y es interesante que generar ese camino... ...son datos muy complejos, pero hay que, hay que pensarlo... ...y hay que tener proyectos para poder abrirlos... ...en este caso eh, hay eh, coordinación con otras eh, organizaciones... ...como por ejemplo la sectorial TIT de la Cruz donde la Universidad de Alicante participó en un documento, en un primer documento de armonización de esos catálogos de datos que genera la universidad, un documento que está en abierto, lo podéis buscar y enseguida está disponible. Y luego otro proyecto interesante que también lleva a cabo la CURETIC, que es el proyecto Hércules para, es una infraestructura de datos abiertos de gestión de la investigación, muy interesante también. La Universidad de Alicante participa en una red de investigación, de datos, de, de, de datos abiertos de investigación, más de redundancia, son datos científicos, eh, participa junto con otros organismos de investigación y otras universidades para poder, eh, digamos, analizar cuál es la situación de esos datos de investigación y poder establecer relación con sectores y disciplinas interesados en datos científicos, en qué, en qué momento estamos y poder, eh, de alguna manera, proponer líneas de actuación para que abrir datos de investigación realmente sea eh, el estándar, sea lo corriente, sea lo normal, en beneficio de la ciencia, al final. Bien. Eh, vale. aquí esto es, Yo creo que esta es la figura central de, de lo que voy a comentar, en la propia universidad el ecosistema de datos abiertos que disponemos, Tenemos, eh, lo llamamos GISU, Reutilización de, de Información de Sector Público en Universidades, en la cual hay una ciudadanía, en este caso una comunidad universitaria, que tiene unos problemas, la universidad prop proporciona unos datos, y ¿dónde está la, la característica diferenciadora de la universidad?, que en la propia universidad hay una comunidad de utilizadores, de emprendedores, que son los propios estudiantes. Estudiantes que tienen muchísimo talento, estudiantes que están deseando, o sea, tienen una componente creativa e increíble, están deseando hacer proyectos interesantes, tienen eh, su trabajo fin de grado, ahora mismo siempre las titulaciones, su trabajo fin de máster... Eh, tienen buenas ideas y hay que darles esas herramientas. Y esas herramientas, además, no solo para que se quede en un mero ejercicio académico de, bueno, hago mi trabajo, ya tengo el título y ya está, sino intentar inculcar esa cultura de datos abiertos, esa formación, hacerlo desde la universidad. Para ello, ¿qué hacemos? Nos alineamos con, en este caso, el ecosistema de emprendimiento de la Universidad de Alicante, Emprende ...cualquier universidad hoy en día creo que tiene el suyo... ...es muy interesante siempre un proyecto de datos abiertos... ...de una universidad que se alinee con ese con ese, con ese eh, ecosistema... ...de emprendimiento de la propia universidad... ...así lo que conseguimos es que nuestros estudiantes... ...estén formados en esa reutilización de datos... ...y puedan eh, emprender, y no solo emprender... ...aquí tengo algunos eh, ejemplos de proyectos que han hecho eh, estudiantes... Proyectos que os podéis descargar de la. Están algunos web, algunos en las. Eh, tanto en, en Google eh, como, en, como en iPhone, los podéis descargar. Proyectos muy interesantes que, por ejemplo, eh, se pues, eh, utilizan datos de eh, la propia universidad geolocalizados, datos de eventos, eh, datos de las titulaciones, datos de alojamientos, para poder, por ejemplo, un estudiante que empieza en eh, la universidad o que quiere cambiar de alojamiento, tener de una manera muy fácil esa búsqueda de alojamiento, etcétera. Fijaos, eh, ¿qué hacemos? Promocionamos entre el estudiantes emprendimiento, pero no, no solo el emprendimiento como generación de nuevos modelos de negocio, si, no solo el emprendimiento como lo que el, la frase famosa que comentaba las comisarias de la excomisaria de Agenda Digital, ¿no? del Data is the New Oil, ¿no? el nuevo petróleo. Eh, lo hacemos desde una perspectiva, y os recomiendo esta charla de David McCandles desde la perspectiva de, el, de la creatividad. Es decir, data no como de New Oil, el nuevo petróleo, sino data el data como el New Soil, el la nuevo el nuevo sustrato, la nueva tierra fértil que nos permita, de alguna manera, no solo que el dato abierto pueda ser un motor económico, sino que sea un, un medio fértil y creativo. Y que el propio estudiante aumente esa capacidad creativa y ese espíritu emprendedor. Que emprenda, pero puede emprender... No perdamos de vista que emprender es muy costoso, emprender con éxito, eh, pues muy bajo, puede ser que un bajo porcentaje de ideas lleguen a generar ese negocio, pero el poder adquirir esas competencias de emprendimiento y de creatividad es muy importante para el estudiante y lo va, y va a poder emprender en su trabajo, en cualquier faceta de la vida. Y eso es muy interesante y es lo que se intenta hacer desde la perspectiva de datos abiertos. ¿Cómo lo hacemos? Con cursos, formación, jornadas, etcétera. Estas son algunos, algunas imágenes de las jornadas que hemos hecho, donde eh, con, junto con UBA Emprende el, eh, hacemos eh, dinámicas a los estudiantes, hacemos concursos, hacemos charlas, los formamos en definitiva de una manera genérica en esa cultura del, del dato abierto. Tenéis, eh, para terminar y ya finalizo, eh, la plataforma tecnológica de la Universidad de Alicante en abierto, en GitHub, por si queréis echarle un vistazo, contribuir, etcétera. Y luego también el, el libro, el pequeño libro que escribimos de la experiencia de la Universidad de Alicante en Apertura de Datos, donde están estas ideas más desarrolladas. Tenéis mi email, podéis contactar conmigo sin ningún problema. Y muchísimas gracias. Se puede, puede. Eh, José Norberto, muchísimas gracias. Yo pongo en valor un par de cosas que has comentado en tu, en tu ponencia. Eh, lo primero es la consolidación con la transparencia. Yo tengo ese tema en la cabeza porque... Yo que vengo de, del Ministerio de Hacienda y estamos siempre peleándonos con las duplicidades administrativas, la transparencia y la reutilización nunca debería ser una duplicidad, sino que es orientar la información a colectivos diferentes y la realidad, es que con las prisas, en muchos casos es una duplicidad. Yo creo que una experiencia como la vuestra es, es referencial en cuanto a pensar primero y ofrecer los datos después en formatos distintos. Y luego, muy interesante, lo de los emprendedores. Eh, ahora lo comentamos en el turno de preguntas. En eh, manos de los jóvenes está que todo esto sea realmente una innovación y un paso adelante para la sociedad. Y en manos de las universidades pues está esa formación. Por tanto, asumirlo de forma activa tiene mucho valor. Vuelvo un minuto al símil musical. Yo creo que nos ha quedado un buen disco de todos, eh, aunque ahora lo del disco es bastante romántico. Eh, seguramente tendrá que ser algo en streaming. Eh, muchísimas gracias por vuestra atención. El, doy paso al turno de preguntas. Tenemos eh, un cuartito de hora para el debate y, y, en función de cómo os vayáis animando, nosotros también tenemos preparados algunos temas para hacerlo dinámico. Así que, primero vosotros, el primer valiente. Bueno, pocos valientes tenemos. Mientras os… Os, os vais entusiasmando, que seguro que sí. Eh, planteo me Permitís que plantee yo la primera pregunta. Hablábamos eh, de lo importante que es avanzar en la provisión de tiempo real de los datos abiertos. Eh, sabéis, bueno, ahora mismo gran parte de los datos se obtienen de forma estática, se actualizan diariamente. Yo siempre me pregunto si no va a pasar, ¿verdad? Pero si salgo de hoy de la sed y, y me rompo una pierna en el, a la salida del, del, del edificio… ...y cojo un taxi o alguno de vosotros amablemente me quiere llevar... Eh, ...¿a qué hospital voy, al que está más cerca, al que tiene menos cola... ...o al que tenga especialidades quirúrgicas asociadas con mis datos... Eh, ...que sean más favorables para mi tratamiento? Es una pregunta que nos haríamos todos y al final iríamos al que está más cerca... ...lo cual no quiere decir que sea lo más eficiente. Si las administraciones públicas pusieran esos datos a disposición en tiempo real... ...y por supuesto el sector industrial tratara esos datos... ...y los ofreciera a través de aplicaciones accesibles pues podríamos tomar esas decisiones verdad, de forma muy ágil y, además, eh, contribuiríamos al ciclo eficiente de las colas ya que todos los recursos se redistribuyeran de manera más equitativa. Quería saber un poco vuestra opinión, sobre todo eh, por parte de, de una ciudad como el Ayuntamiento de, de, de Málaga y, y bueno, y si que queráis un poquito intervenir en esa cuestión. Así que te doy paso, a David, y luego me vais comentando. ¿Qué barreras, qué problemas veis? ¿Cómo veis todo ese tema del tiempo real? Eh, bueno, en principio, mmm, lo que sí se, se ha visto es que lo, lo, los datos que tenemos que son en, en tiempo real son los que la gente le da más, más utilidad, ¿no? Y ahora hay información que está publicándose, como es la información de las cámaras de tráfico, que es bastante interesante. Por ejemplo, te ha roto la pierna y a lo mejor, bueno, aunque ya con, con herramientas que vienen en el móvil de navegación ya te dan la navegación con eh, teniendo en cuenta todo esto, pero tú puedes ver incluso para, para salir antes desde tu casa si quieres… Eh, ver cómo está el sitio de destino o algo así, ¿no? Eh, es decir, eso está publicado, está publicando datos abierto para que la gente pueda hacer aplicaciones con ello y, y lo que sí se usa mucho, por ejemplo, ha sido el, el ejemplo ese de las bicicletas, es decir, hay veintitantas eh, estaciones de bicicleta y el problema que te puede encontrar cuando coge una bicicleta de alquiler es que cuando llegue a soltarla esté lleno pues porque, por ejemplo, todo el mundo va al centro y de los veinte huecos que hay estén completos, ¿no? Entonces, esa posibilidad eh, bueno, pues hace que la gente haya desarrollado aplicaciones, que la use y, y ahí, pues, bueno, va avanzando y viendo que la parte de movilidad es de las cosas más, más útiles. Es decir, que podemos dar información de, de tráfico en, en tiempo real, pues, son líneas en las que se, en las que se está trabajando. ¿no? ¿Es más costoso ofrecer datos en tiempo real? Eh, sí, es más fácil eh, sacar presupuesto una vez al año. <risa> eh, sí, tiene, tiene complejidad, eh, bueno, sobre todo por la porque tiene que tener ubicación de, de distintos tipos de, de sensores y de, y de generarlo en, en tiempo. Por ejemplo, la, la información de autobuses también, uh -huh. también va en esa línea. ¿no? Uh -huh. Gracias. David, Jesús, por parte de la agencia. Sí, yo sí quería comentar. Para nosotros, desde el punto de vista del tiempo real, no nos supone tampoco una peculiaridad muy importante, porque nuestros datos son en tiempo real, en definitiva. Prácticamente los datos de observaciones de estaciones automáticas son datos diezminutales ...y en los cinco o seis minutos siguientes están disponibles... ...o sea que es lo que tarda en un sistema que tenemos nosotros... ...que recolecta esos datos y los pone disponibles a los usuarios... ...lo mismo para predicciones de municipios... ...y lo que podríamos decir el 80% de nuestros accesos suelen ser... Eh, ...a predicción, eso es en tiempo real prácticamente... ...nosotros eh, a través de IMETAP y una cosa que sí pretendíamos... ...era conseguir que este acceso en tiempo real fuese realmente en tiempo real... ...en el sentido siguiente... Cuando pensamos en una aplicación Open Data o un servidor Open Data, los datos se actualizan efectivamente en tiempo real, pero el usuario tiene que acceder a esos datos para coger esos datos. ¿no? Nosotros hemos montado también un sistema que permite notificar que hay un nuevo dato. O sea, si el usuario está conectado, ese dato le llega. Tenemos que alabar el protocolo WebSockets, que es lo que nos ha permitido hacer estas cosas. ¿vale? Entonces, o sea, desde el punto de vista, quiero decir que desde el punto de vista nuestro de, de IMED, nosotros ya estábamos acostumbrados a es nuestro servicio de explotación ya desde hace 30 años va enviando datos en tiempo real de toda la producción de la casa. Entonces, en sí no, no, no nos ha supuesto una, un, un desafío nuevo. Tampoco creemos que la infraestructura tenga que ser, que ser nueva fenomenal, gracias Jesús pues, por parte del mundo de la cultura, del turismo comentario al respecto bueno, en nuestro caso la verdad es que en principio no parece tan crítico como llegar o no al hospital el, la, la, la, el contar con datos en tiempo real pero sí, por ejemplo interesante es la actualización de los datos, nosotros tenemos un catálogo de 4 millones de registros una biblioteca digital de 200.000 y por ejemplo ahí sí que nos encontramos muchas veces que alguien ha hecho una investigación mmm, recorriendo todo el catálogo ...y se encuentra con que tres meses después no sabe si hay algo nuevo o no hay nada nuevo. Entonces, la, un servicio tan sencillo como una alerta que le dice hay algo nuevo... Le, ...le cambia la vida a un investigador porque le supone no tener que estar constantemente... ...prácticamente repitiendo el mismo trabajo. Entonces, también es un ejemplo de estas cosas que digo muchas veces... ...ponerte en contacto con la comunidad, a lo mejor a ti no se te ocurre que eso... ...o de primeras y sin embargo es eh, el día y la noche una cosa tan sencilla como esta. Carlos. Sí, en el caso del turismo es, es muy relevante ¿no? el tiempo real. Lo que pasa es que no hay actualmente gestores de destino que sean capaces de gestionar eh, los flujos de turistas que se producen sobre, sobre ese destino en, en, en, en tiempo real. ¿no? Hay eh, la, la semana pasada teníamos en esta misma sala el jueves una sesión dedicada al 5G, ¿no? que es la siguiente tecnología que vendrá después del 4G... A veces estos tecnólogos del 5G nos decían, bueno, ¿qué le, ¿qué le pedís al 5G? Y le decimos, oye, con que haya 4 o 3G, que haya cobertura, que haya datos y que sean baratos, ¿no? ya nos vale. No, no sigáis inventando. ¿no? Ellos pla plantean el 5G eh, como, como una evolución que permitirá, entre otras cosas, que en tiempo real muchos más dispositivos estén incorporando información al sistema, compartiéndola, interactuando, interactuando con él. ¿no? Y entonces... Hay un ejemplo concreto que, que se está eh, poniendo en marcha en, en la Universidad Carlos III, dentro de un grupo de investigación que se llama Cinco tonic en el que participa el SAMUR, precisamente, y, y el objetivo es conseguir, eh, eh, bueno, reducir los tiempos de atención del SAMUR en, en, en atenciones que se producen en, en la calle en cualquier momento, eh, ante cual, cualquier tipo de, de, de, de patología que suceda, eh, y en donde además haya algún dispositivo que puede llevar el propio eh, paciente, eh, que tiene por ejemplo un, un ataque al corazón, que pueda proporcionarle información a los agentes del SAMUR si el propio paciente no puede hacerlo en tiempo real, intercambiar información con el hospital en tiempo real y estar preparados para cuando llegue el paciente al hospital. ¿no? Eh, bueno, todo eso forma parte de un ejercicio de laboratorio en el que están las empresas de telefonía trabajando con esas Nuevas redes, ¿no? O sea, que a veces el, el problema puede ser también un problema de, de, de ancho de banda, de disponibilidad de banda, no solamente de que los datos estén estén disponibles y accesibles, sino que si hay más cosas que se conectan en tiempo real, y más información transitando por las redes en tiempo real, igual hacen falta nuevas redes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carlos. José Norberto, me falta esto si tienes alguna… Sí, bueno, una cuestión interesante. En la Universidad de Alicante tenemos eh, un proyecto de, de Smart University. Consideramos la, la universidad como una, eh, como una maqueta de una ciudad y, de, y la unión eh, tiene muchos puntos en común con este proyecto de datos abiertos, ¿no? Y uno de los proyectos que, hay, que se han sacado unos compañeros, os animo a, a, a que lo veáis, de Smart UA, eh, por ejemplo, lo que hace es un cuadro de mandos para ver la utilización de, de la WiFi en tiempo real… Y así se puede tomar decisiones de, pues en determinados momentos en la universidad hay más eh, demanda en, en algunos puntos de acceso que en otros y se puede de alguna manera tener esa, esa eficiencia en, la, en los servicios. ¿no? Entonces, eh, en este momento lo que se ve es cómo internamente se pueden utilizar esos datos para tomar decisiones, mejores decisiones. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Bueno, ya se está animando la cosa un poco. Eh, buenos días, eh, yo soy Ricardo Vázquez de Red.es. Una pregunta para Carlos. Eh, estamos siempre acostumbrados a hablar de que lo, la apertura de datos abiertos para la, la actividad que realiza la, la administración, sus procesos, etcétera. Y me ha sorprendido gratamente que Secretur si está trabajando con el análisis de redes sociales para utilizarlo para hablar de destinos inteligentes y tal. ¿no? Ese paso más allá… Yo creo que en otros ámbitos también podría ser interesante, no sé cómo lo vi desde Segitur y cómo ha sido ese, ese paso a utilizar otra, otra, otro ámbito de, de, de información como son las redes sociales, en este sentido. Bueno, para nosotros para es crítico, ¿no? Ahí entramos en una de esas disciplinas que, que tocan con, con el mundo de la lingüística ¿no? y la lingüística computacional y todo lo que tiene que ver con las tecnologías del lenguaje, eh, en, en la capacidad que tengamos... ...que hay ya, ¿no?, de, de herramientas y empresas que hay en España... ...que son capaces de, de, de procesar en tiempo real eh, eh, información uh, desestructurada... O, ...o en formato, en formato uh, lengua, ¿no?, eh, y a partir de ahí eh, extraer eh, eh, informaciones... ...sobre lo que opinan los turistas, ¿no? para, para nosotros, eh, claro, el, el, la, la, la actividad turística... Por regla general está muy pegada a la, a la promoción, ¿no? A la promoción, al marketing, eh, y, y hay eh, empresas que ya venían trabajando en ese ámbito, ¿no? A efectos de poder anticipar tendencias de, de marketing sobre gustos, orientar las campañas de promoción en base a lo que se dice en, en redes sociales, ¿no? Y nosotros consideramos que era un ámbito interesante a la hora de incorporarlo dentro de los sistemas de inteligencia turística y dentro de los sistemas, de, dentro de los repositorios que queríamos crear con los ayuntamientos a efectos de entender ...las necesidades y los problemas que se estaban planteando eh, diariamente... ...por parte de los turistas y por parte de los residentes. ¿no? Entonces, eh, para nosotros es, es crítico. ¿no? A veces esa lectura de las redes sociales eh, se hace directamente sobre Twitter o sobre Facebook. Hay empresas con las que estamos trabajando especializadas en el sector turístico... ...y no tanto eh, que son capaces de leer en tiempo real los tweets... ...para anticipar, por ejemplo, concentraciones de personas en determinados lugares... Eh, que son capaces de, de leer en tiempo real opiniones en Facebook, en, en más de 15 idiomas, para entender qué opinan sobre los hoteles y sobre los servicios de determinados hoteles o sobre lo que está pasando en el destino. Bueno, el problema que nos encontramos es que a veces tienes esas herramientas, creas los repositorios, acumulas información, pero del, del, desde el destino, el gestor del destino no es capaz de tomar en tiempo real una acción, ¿no? Eh, eh, de, de repente conoce que se está produciendo un problema, pero no tiene... Las herramientas ¿no? no tienen los recursos tampoco para poder atenderlo en tiempo real. ¿no? O sea que, bueno, en esa, en esa, en esa tesitura estamos, ¿no? pero sí consideramos que es esencial eh, acceder a toda esa fuente de información. ¿no? Muy interesante para nosotros, hay empresas que ya lo están haciendo, acceder a los repositorios, a los carretes de fotografías que llevamos en nuestros móviles, a efectos de entender dónde hemos estado, cuánto tiempo, con quién, qué tipo de cosas hemos hecho. ¿no? Quiero decir, la, la fotografía, la imagen como... ...una fuente de información muy interesante, ¿no? Eh, no sé si algunos de vosotros sois usuarios de, de una aplicación que se llama Minube... Pero, ...pero que es una red social de viajeros, pero una de las posibilidades que te brinda Minube... ...es que te, te arma álbums de viaje en base al acceso que tienen a tu carrete fotográfico... ...y pueden utilizar esa información para entender también tus gustos, ¿no? No te lo tienen que preguntar, no tienen que escucharte en Facebook... tienes simplemente que dejarles, les tienes que dejar que vean las fotos que has hecho, ¿no? O sea que, bueno, esto avanza muy rápidamente. En ocasiones son turistas muy digitales, pero estamos con destinos y con gestores de destinos todavía muy analógicos. ¿no? O sea que en ese desencuentro también estamos. Muchísimas gracias. Carlos, tenemos otra pregunta por allí. Atrás. Ahí estás, ¿verdad? ¿Yo o él? Eh, buenos días. Ah, bueno, yo mismo. Eh, yo soy Toño Velasco trabajo en la iniciativa de, de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Y os quería preguntar un poco a todos, eh, en relación a un poco a lo que nos pasa a nosotros, como organismo publicador siempre tenemos ese problema de, de intentar que, y fomentar y que se, que se reutilicen los datos que, que estamos publicando, porque también es una manera de motivar al, al data keeper este que comentabais, de que lo dat, los datos que va a publicar se van a utilizar y que sirve de algo, ¿no? Entonces quería preguntaros un poco eh, qué acciones habéis realizado concretas para fomentar esa reutilización y, ...y un poco pues el eh, cual ha, han funcionado mejor, cuál es peor... ...creo que David ha comentado que, que ibas a hacer unos talleres... A, ...a qué público objetivo los dirigías... ...y José, Norberto también, que habéis eh, charlas... Y, ...y algunos eventos de ese estilo, pues un poco que, lo, que nos explicaré... a saber qué, qué nuevas ideas nos podíais dar. Gracias. Empiezo yo en la parte más jurídica... ...nosotros hemos conformado un grupo de trabajo a nivel estatal... ...con representantes oficiales de cada ministerio... Y nos estamos reuniendo ahora mismo cada cada dos meses por temas eh, de desarrollar la legislatura pero el perdón la normativa, pero lo que queremos es institucionalizar ese grupo de trabajo para que se pueda reunir el, eh, formalmente y se puedan hacer mediciones de ese trabajo. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a través de Red.es, lleva toda la, la dinamización del tema a nivel el, del sector y, digamos, pues con organismos formales es como podremos... Evitar eh, a esos data keepers que comentas. no? Evidentemente, esto es la, la parte más jurídica, luego hay que articular decisiones en cada organismo, difusión, formación, y ahí sí que os paso eh, la palabra a los que estáis más cerca. Pues bueno, nosotros, porque la pregunta era hacia los data keepers o hacia los publicadores, un poco los do, las dos líneas, ¿no? Sí. mhm va más para la parte de la Sí. Vale, yo creo que ahí el, el problema que tenemos ya no solo con los datos abiertos, sino con cualquier cosa que hace. Por ejemplo, con la administración electrónica, se dedican, ayuntamientos dedican muchísimo esfuerzo para tener sus procedimientos y además un día especial, ¿no? No está… <risa> con la entrada en vigor de la, de la nueva de la nueva ley que está todo el mundo estresado y parece que van a venir todos los ciudadanos tanto esperando a que diera el día 3 por la mañana para hacer todas sus peticiones de forma electrónica y, y a lo mejor van a venir unos cuantos ¿no? No no va a ser. Entonces es muy difícil esa, esa, esa labor de, de, de cómo comunicarle un problema que tenemos todos y que, y que nos planteamos cómo hacerlo, ¿no? eh, Se utilizan desde bueno, pues desde medios tradicionales que pueden ser algunos folletos, que eso no llega a, a mucha gente, y, y, la, y yo creo que la, la actividad principal debe estar orientada hacia dónde están los posibles reutilizadores, ¿no? Los posibles reutilizadores, yo creo que son hay mmm, dos, podríamos considerar dos o tres grupos principales que son los infomediarios, es decir, la gente de periodismo, que, que está cogiendo bastante, bastante fuerza en, en que la información que publique no sea información solamente basada en, en, bueno, en alguna información que no es muy que, que no, ...que no está basada en datos, es decir, es importante que la, las noticias que saquen... ...pues tengan un estudio de datos importante entonces ellos, los periodistas juntos... ...además suelen agruparse con, bueno pues, o deberían agruparse con, con informáticos... ...que sean capaces de analizar el data y entre, entre los dos hacer eh, equipo importante... ...para orientar a la, a, la, a la publicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho en medio... ...yo en alguna de las charlas que, que di eh, decía, y, y la mala suerte es que no tenemos nada... ...de los medios de, de, de Málaga, ¿no? Bueno conseguí que dos tres periódicos de Málaga pues se relacionaran con hablaran con nosotros para ver cómo podíamos compartir datos no es decir hay que intentar ir metiendo la pullita donde puede ¿no? en ese caso sería con prensa y luego también otro otro elemento muy importante es la universidad que también bueno me pilla cerca por mi por, eh, también mi profesión y, entonces, intentar ir a, a las escuelas de informática, de teleco y, y, de, y, y contar pues, la, las posibilidades que hay. Y luego, la otra parte sería la, la empresa, ¿no? La empresa y, y, to, y desarrolladores informáticos que puedan, que vean, y, por ejemplo, con la universidad, una cosa que nosotros ofrecemos que, que llama mucho la atención a los chavales… Tú has terminado tu carrera, eres informático y quieres que, o teleco y quieres que se te conozca lo que haces. Pues si tú me haces una aplicación que utilice los datos abiertos del Ayuntamiento de Málaga, yo te la publico en la web. Y eso te sirve como currículum pues para que tú digas, oye, es que mira, el Ayuntamiento de mi ciudad tiene tiene puesto la aplicación que yo hice. Y es como una parte de, de carta de presentación. Así tienes que intentar motivar a todo el mundo y a las empresas intentando garantizarlo, aunque es muy difícil porque... Eh, garantizarle, yo voy a intentar hacer todo lo que pueda. Alguno me dice, pero, pero me lo garantiza. Y digo, pues, Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que los datos se, se mantengan. Y, y que si tú haces una aplicación basada en estos datos, vamos a intentar que esos datos estén, estén ahí eh, para que ellos puedan hacer su inversión y, y su trabajo. ¿no? Muchas gracias, David. El... Hemos llegado al tiempo. Sé que había. Eh... Ah, bueno, sí, por si comentar. Sí. Bueno, nada, yo simplemente. ...que creo que es que esto el tema de, de darlo a conocer debe formar parte de la estrategia de, de datos abiertos... ...que, como decía, nosotros hemos detectado que eso es una de las cosas... ...que piensas en el último momento y quizá hay que pensar también desde el principio... Y, ...y nada, aparte de iniciativas, que también supongo que depende de cada sector... ...en nuestro caso, pues es más... Bueno, ...de hecho el miércoles que tenemos también un encuentro de datos abiertos en la, en la biblioteca, etcétera, ¿no?... Eh, ...seguramente que, una anécdota, pero... Eh, ...estamos siempre pensando en reutilizadores informáticos... ...y a lo mejor también tenemos que pensar... ...en poner los datos en formatos reutilizables... ...pero en, en, en Office... ...en herramientas que pueda usar cualquiera... ...porque eh, muchas veces pensamos eso... ...en grandes aplicaciones... ...pero dependerá también de los conjuntos de datos... ...pero nosotros nuestro catálogo... lo exportamos en XML, en j sé. ...y nos dijo uno... ...¿y no nos portáis en CSV o en Excel? ...y dije, pues, pues es verdad... ...y dice, porque la mayor parte de nuestros usuarios no van a pasar de usar acceso Excel, ¿no? Entonces, que eh, quizá también hay que tener en cuenta otros reutilizadores, aparte de los puramente informáticos. Perdón. Disculpadme mi británica obsesión con la puntualidad. Eh, José Norberto va a matizar un tema. Sé que hay más preguntas, pero por no eh, invadir el tiempo de los otros ponentes, si queréis, las hablamos bilateralmente en, en la mesa y, y seguimos la, la agenda lo más estrictamente posible. Gracias, Manuel. Simplemente te has dirigido un poco para comentarte la experiencia de la de Alicante. Trabajamos a varios niveles. Yo creo que lo más importante es eh, lo que hemos aprendido. El primer año hicimos unas jornadas durante todo el año para que y lanzamos un concurso, un concurso de ideas y un concurso de aplicaciones. Entonces, el concurso de ideas eh, tuvimos noventa eh, y pico ideas, aprendimos ahí muchísimo de lo que teníamos que poner en abierto y luego un concurso de aplicaciones donde se presentaron unas 30 aplicaciones. ...el incentivo era que podían, bueno, aparte de los premios, ¿no? que podían presentarlo luego al final en unas jornadas... ...y en esas jornadas también se intentaba fomentar a nuestra comunidad universitaria... ...de lo que eran los datos abiertos, las reutilizaciones, etcétera... ...el segundo año lo que hicimos, y yo creo que es una clave... ...y yo lo recomiendo a todos los que tengáis esas iniciativas de datos abiertos... Eh, ...ponernos en contacto y alinearnos con el ecosistema de emprendimiento de la Universidad de Alicante... ...si sois un ayuntamiento, seguramente la agencia de Desarrollo local, etcétera... Sí. Es fundamental, fundamental trabajar con ellos, nos ha dado muy buenos resultados, los a, estudiantes han estado estu eh, aprendiendo durante todo el año, no solo datos abiertos, sino cómo pueden emprender con datos abiertos, y, y eso es muy interesante. Y otra cuestión que yo recomendaría es alinearos con las universidades de vuestra provincia o región, en ese sentido. ¿no? Nosotros nos ha dado muy buen resultado el promover entre los subdirectores de las titulaciones que hagan eh, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, de alguna manera, reutilizando esos datos abiertos. Y, y, y estoy de acuerdo, es decir, no, no solo con eh, eh, gente de carácter tecnológico, con perfil tecnológico, sino gente de sociología y cualquier otro tipo, otro tipo de titulaciones que no son tecnológicas, y… Eh, alinearlos con el, eh, con el ecosistema de emprendimiento también nos ha, nos ha permitido que eh, eh, crear equipos multidisciplinares para esos concursos. Entonces, había equipos que eran un informático, un arquitecto, sociólogos, etcétera, cada uno con una visión, atacando un problema, resolviéndolo de manera creativa, eh, de manera multidisciplinar. Esos son los resultados excelentes. Era solo por puntualizar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a los compañeros de la mesa. Y como os digo, las dudas que queden, si os acercáis por aquí, lo vamos comentando. Muchas gracias a todos.